Hola, soy al Geco Verde, una casa rural en Castril. Cuando decidimos de mudarnos a Andalucía, tomamos unas vacaciones de tres semanas y viajamos a lo largo de toda Andalucía. Pasamos también por aquí por el altiplano y, y nos gustó muchísimo la zona. Y entonces ya decidimos de volver para buscar una, una casa donde montar nuestro negocio. Hemos decidido montar un alojamiento rural porque pensábamos que nos iba a dar un, un estilo de vida que nos iba a congeniar más, pudiendo tener los niños en la casa, trabajando de la casa misma y, y nos gustaba mucho el concepto de, de turismo rural, de estar más a contacto con la naturaleza y de, también de desarrollar, desarrollar temas que nos interesan mucho como el turismo sostenible. Esta casa está dividida en seis habitaciones, cada una con su baño propio, Todo dando a un pasillo con una bonita vista sobre la terraza y a las la montañas detrás de la casa. Tiene un comedor muy grande con una, un rincón de cocina, una bonita chimenea, un salón acogedor, una terraza preciosa con unas vistas inolvidables, eh, barbacoa y animalitos. En, en los alrededores, gallinas, conejos, perros... Me encantan los cielos estrellados, porque como hay tan poca ilu iluminación, las estrellas se ven como en ningún otro sitio donde he ido. Me encanta Castril, es precioso. El río, la pasarela, eh, la sierra, es todo muy bonito. I think that all the people that love nature should come to El Gecko and to the Altiplano because there are so many things to discover here that you wouldn't even believe it. It's not the Spain of the costas, it's the, it's the real Spain.